Buenos días, amables televidentes del programa de mañana. Gracias por estar con nosotros hoy viernes, viernes 9 de agosto. Un programa con mucho contenido, con entrevistas eh, y los diferentes temas, sondeos que le estaremos trayendo a cada uno de ustedes. Así que no se muevan de su pantalla porque el programa de mañana ya inició. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. ¿Cómo te amanece? Muy bien, gracias a Dios. Yo agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Inmediatamente voy a dar el informe del tiempo. Onda tropical y vaguada in inciendo sobre el país con aguaceros y tronadas. Una nueva onda tropical desde tempranas horas de la madrugada comenzó a aportar condiciones de humedad e inestabilidad que unida a la vaguada que nos afecta desde hace varios días, ambos fenómenos estarán favoreciendo la ocurrencia de nublados con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. En las regiones de este-noreste, norte-sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para el fin de semana, sábado y domingo, se pronostica que la onda tropical se moverá de nuestra área de pronóstico local, por lo tanto, se prevé una disminución en las precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional, sin descartar que en horas de la tarde, por efecto de una débil vaguada y arrastre del viento, se generarán algunos nublados con chubascos de corto tiempo en las regiones noroeste, sureste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. En cuanto a la temperatura, se mantendrán calurosas. Por lo tanto, se recomienda ingerir suficiente líquido, vestir ropa ligera y evitar por el periodo prolongado las horas mayor insolación desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Muchísimas hay gracias, el, el Francis. Informe del tiempo. Eh, a propósito de que amaneció un poquito más fresco, me parece que llovió un poquito anoche. Eh, vamos nosotros se sí se refrescó entiendo suerte no que fue ya entrado si sí, hubo chubasco entrado la noche porque cuando eso chubasco es de, después de varias horas del día entre el asfalto el caliente ah, lo sí. que produce es un calor terrible. una humedad eh, <ríe> fuerte vamos eh, Francis nosotros sí. a propósito de que este lunes 12 de agosto Tendremos otra huelga. otra huelga para la región completa, recordar que San Francisco de Macorís hace hoy dos días eh, estaba en un proceso huelgario a propósito de una entrada fuerte para toda la familia dominicana, el año, la entrada o el inicio del año escolar, eh, a, hay que analizar todo lo que conllevan estas demandas sí. eh, muy justas y y muy necesarias para el pueblo, para los pueblos, en este caso para la región. Ya en el transcurso del programa tendremos precisamente sí. al colectivo de organizaciones populares que una de mis interrogantes, y sé que la de muchos, si las demandas de este pasado miércoles ocho, eh, perdón 8, 7 son distintas, a las demandas del próximo lunes 12. ¿Por sí. qué? Porque entiendo y se refleja una disparidad o una contradicción que dos grupos, dos facciones de la sociedad se disputen una lista de reivindicaciones con sus prioridades como ellas las, las, las indican sí. y que otros también tengan esos reclamos. Y tú sabes qué otra cosa, se debe definir si el Estado Nacional es responsable, de cuáles son responsables y cuáles corresponden al municipio. No he visto las del municipio en sí mismo porque los ayuntamientos tienen como administración más cercana al pueblo una cantidad de, re, de, de responsabilidades y que corresponde directamente a la inversión pública municipal. La inversión nacional, quizás en el entendido, de que cada ayuntamiento, cada municipio tiene su gobierno local, tiene sus presupuestos, se desprende un tanto de esa responsabilidad o la, o la deja eh, sufrir sin que se produzca. Pero nosotros tenemos ya que empezar a definir cuáles son las conjuntas porque a la vez, como digo una, digo la otra, Carolina y amables televidentes, el Estado Nacional y la composición constitucional, como la ley, indica que en aquellos casos que el municipio no tiene la, la capacidad de esta inversión, sí tiene la obligación el Estado Nacional de aportar esas soluciones. Vamos a mostrar un sondeo de ah, amigos televidentes que se le ha estado se le estuvo preguntando si está eh, o cómo valora la pasada huelga. ¿Está de acuerdo con el llamado a paro para el próximo lunes? Vamos a ver qué dicen los amigos en las calles. Bueno, yo entiendo que se dio bien con apoyo masivo de los comerciantes y lo demás. ¿Estaría usted de acuerdo con el próximo llamado de Lunes? ¿La ¿Apoyaría usted? Mil por mil, y discutiblemente, porque hay muchas reivindicaciones que el pueblo necesita, que se las resuelvan. Bueno, para mí eso fue una pérdida de tiempo inútil. cortar el tiempo y hacer a la gente que trabajamos día por día, perder su día de trabajo, pero teniendo que mantener el mismo nivel de gasto. O sea, yo tengo una clínica, yo soy el doctor pablo Médico. Y tengo varios empleados, yo no tengo Mira, a mí no me gustan la huelga, yo estoy en contra de la huelga. Hoy es una gente de trabajo, yo lo que pienso es que cada vez que quieren un día libre inventan una huelga. Esa es mi, pers mi opinión personal. Hoy es una agente de trabajo, yo no creo en huelga. Yo soy anti huelga. Si hacen lo que hay que hacer, como el puente de Ugamba y lo que están, lo estamos reclamando, yo la veo bien, si, si cumplen con lo, con lo que queremos. ¿Apoyarías tú la huelga del lunes? <risa> yo no la apoyaría, mi pie de trabajo, yo vivo de mi trabajo. Yo la vi bien. ¿Usted la vi bien. ¿Y estaría usted de acuerdo con la del lunes? ¿La apoyaría usted? Ay, va a estar ya hasta el lunes. Ah, no. no, Ah. ¿Por qué? Por todos los... Lo, decir? todos los desastres que hay en la Ya. ¿Y estaría tú de acuerdo con la, la, la próxima la próxima huelga programada para el lunes sí, sí. se ve el descontento de la, eh, en, entre los grupos que no hay unidad uno estaba de acuerdo otro no pero como quiera el pueblo pues, pues hasta, hasta un mosquito que quiera el eh, que quiera huelga lo apoya porque es que el pueblo está el pueblo está totalmente ya teado por la situación económica del país pero en sí en sí por, un, por cierto modo de acuerdo, pero por otro modo no, porque la, la, nosotros lo que vivamos de, de, lo que, de lo que producimos a diario nos afecta demasiado. ¿Estaría de acuerdo con la huelga del lunes? Esa es provincial, esa, sí, esa, es fuerte. Ahí se ve que hay unidad, ahí se ve que hay, hay, hay con, eh, concordancia, hay acuerdo. Yo lo comparto con la huelga, porque la huelga es lo que trae atrás. Yo no de trabajo, no piensa en huelga, equipier todo el mundo, el comerciante que trabaja. Todo es sinvergüenza, se, se aprovecha de la huelga. Y sobre llamado para el lunes, ¿qué, tu, qué sí. tú opinas de eso? No, yo, yo, yo, yo nunca he visto la huelga bien, porque ahora si se hace algo pacífico normal, y con los colmados tengan abierto, dios no lo permite porque los tigres lo quieren es saquear un negociante, un conadero o un empresario. ¿sí? El pasado proceso volcario yo lo valoro aceptable. ¿Y eh, por qué? Porque realmente hay muchas necesidades en este pueblo. Y esa es la manera más eficaz como para uno resolver los problemas. apoya el llamado del lunes? El llamado del lunes eh, veremos. Sí, positivo positivo dime que va a ser bien, no pasó mucho, eh, no pasó, ha eh, hecho mucho daño. ¿Y para el del próximo lunes, está usted de acuerdo, don? E? Sí. Obligatoria me de acuerdo, porque hay que ponerle... Eh, eh... Ah, okay Vamos a ver si se cumple lo que... ¿Y para la del lunes? ¿Estaría usted de acuerdo con ella? ¿Usted la mayoría? Ya yo quiero que paren todo esto. En esto nada más se consigue muerte y nada. Positivo. ¿Positivo? ¿Por qué? Bueno, porque las reclamaciones son justas y la población respondió. Eh, ¿Estaría usted de acuerdo con el llamado del de lunes? Es muy rápido. Debe No, no, no. Eso no está de son Los putos están muriendo con esa goma. Eso no, eso no está. Bueno, la última pregunta que, que, que se dio tranquilo, eso fue lo que más me gustó. que como se diera, no, no, no, no puedo decir, porque no, no la pasé aquí tanto. ¿Está usted de acuerdo con la del lunes? Si sí, es para resolver algo, está bien. Positivo, bastante bonito, bastante chévere desde yo. Eh, normal. ¿Está usted de acuerdo con la del lunes? Ay no, hace no. ¿Por no. qué? Okay. Okay. Porque eso es atrás del país. Positivo. ¿Por okay. qué? Porque estamos cansados de tanta promesa de alegría también. No hay caballo de vaca sagrada. Alegría, promete un viaje vaga. Falso 2. ¿Y está de, está de acuerdo con la del lunes? Que la, haga la semana completa. Para que no acabemos de joder, no estamos jodiendo por el alcalde. ¿Qué será por una huelga? Eso no va a ser daño. Con huelga no se resuelve nada. Lo que hay que buscarle a la solución a los problemas. Pero con huelga no, no se soluciona nada. Se va a hacer huelga y huelga y no se va a solucionar nada. está de acuerdo con el llamado para el lunes, el otro paro que tiene? Si la hacen, estamos ya no de acuerdo y si la hacen la huelga no la hagan. Pero no estamos de acuerdo que no se, no se resuelve nada con huelga, papá. Positivo. Positivo. Sí. ¿Por qué? Con un apoyo. Ya. Sí. ¿Está de acuerdo para el próximo llamado del de lunes? No, ya no. ¿Por qué? No, muy pronto. Eso negativo. Eso la huelga lo que deje atrás? Eso, ah, se eso se es muy bien. Eso atraso con la huelga ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque eso retrasa lo que va para adelante. Por eso, retrasa, mira, hay... es raro que en esta huelga no hubo muerto. Es raro. Tú o sabes que siempre en la huelga hay un muerto y pasa la huelga. ¿Qué hace? ¿Tú me entiendes? Por eso yo lo veo negativo. Negativo. Positivo, ¿por okay. qué? Es que sí, que vamos a vamos tener que tirarnos por la calle nosotros. ¿Estás de acuerdo con la huelga del lunes? Claro negativa bueno negativa y está de acuerdo para la del lunes no negativa positiva está de acuerdo con la huelga entonces del de lunes Siempre. es la única forma de que los políticos entiendan que el pueblo necesita las cosas positiva no pasa nada gracias a dios y y a la del lunes bueno hay que apoyarla porque esto no está muy bueno hay que apoyarla porque no se arregle bueno yo la veo negativa okay. y sabe una cosa muy importante las últimas huelgas que han hecho en macorís no se logran los objetivos y el individuo deja de trabajar. Y aquí, si tenía mil pesos, guardado, hay que comprarlo y no se ve la positividad. Dice no que la no se ve el adelanto. Dice que para el lunes hay otra huelga, otra desgracia. Increíble, yo creo, Carolina, que el sondeo define que tiene un saldo negativo la del próximo lunes ¿Y no nadie con excepciones de dos o tres. Y eh, pues hay muy que, pronto, hay que <coughs> y el trabajo. Sí, básicamente creo que hay un factor determinante para que la mayoría de la población de San Francisco de Macorís no esté de acuerdo con este proceso huelgario. Como decía en principio, acá. tenemos dos días que pasamos de oh, un proceso similar, Una, un día de, de pérdida de trabajo laboral, económico, de gastos, que conllevan el mismo proceso, eh, tanto para el gobierno, para el traslado, y, y esa solicitud que nosotros hacíamos eh, y que Francis inició, de tú saber qué conlleva en gastos, eh, en pérdidas eh, reales, un día de manifestación, del cierre de los negocios, de la movilización de la fuerza militar, eh, de los SWAT, de la Guardia Fronteriza, de todo este continuo eh, policial militar que se ha estado trayendo a san francisco de macorís en los últimos procesos para decir no vamos a permitir eh, que las calles eh, que se adueñen de las calles entonces san francisco de macorís entiendo que a menos que eh, no sea una huelga muy eh, severa eh, muy fuerte que haya eh, muchas situaciones en las calles entiendo que los negocios van a abrir porque es que es inaguantable e insostenible, Carolina, buenos días vamos a darle paso a una llamada, buenos días buenos días Sí. Buen día. Eh, un saludo para ustedes que están en la audiencia, comunicadores gracias, muchas esta saludos. bella hembra ¿Ah? está muy linda <risa> gracias, que le muchas bendiciones verdad que al, eh, eh, en complementa muy bien complementa muy bien es verdad, es verdad digo el C, porque la y, mujer no es mi su mi opinión es para la abuela de la luz, ¿eh? <risa> ¿Eh? Usted, ¿Cómo fue? Mi opinión es para la huelga del lunes que esa huelga solamente le da beneficio a los que se dedican a los atracos. Ay, Dios mío. Esos coordinadores de esa huelga tienen que pensar en Dios y no, en, y no en, la, en la cosa pagana que nos deja el mundo aquí. Porque nosotros, los hombres de trabajo, somos los que, los que pagamos la... la la consecuencia de la huelga, ellos tienen sus habituales su ellos en su casa, y el padre de familia que tiene que buscársela a la diario, pide de ganársela o le dan un tiro a un hijo, porque lo manda a comprar algo por ahí o a trabajar, porque ya toda la huelga que hemos visto, de, principalmente de aquí en el norte de Mangorís, todo ha dejado pérdida. Sí. Muchísimas eh, gracias. Yo estaba el ah, martes mar de la noche, sí. ¿cuánto atraco? Usted identificó mucho. tenemos que pensar? Pensar en Dios y no pensar en, en lo negativo. Muy Se bien. Pues atrás, muchas atrás en las noches. Muchísimas gracias. Mira, eh, él, él establece que tienen el moro seguro. Los, seguro los, no, yo diría que precisamente hay que reorientar al movimiento popular a propósitos con miras a realizar, a realizaciones, y que se mida realmente la posibilidad y encuentro con la autoridad que es quien maneja el presupuesto. Ciertamente, y estamos de acuerdo todos, no es necesario hacer estos desórdenes cuando se tiene claro que el cumplimiento de su deber conlleva prioridades y necesidades por cumplir. De no tener eso y no concretar un acuerdo social, que soy de lo que cree que el próximo gobierno, el que se perfile como próximo gobernante en el 20, el pueblo tiene que exigir de cualquier litoral, de cualquier litoral, ese acuerdo de desarrollo nacional nacional con los ayuntamientos que tengan también la responsabilidad de asumir sus roles y no dejarse eh, variar los proyectos que la misma comunidad, a través de los presupuestos participativos, establecen como prioridad. Mira, eh, Francis, yo le hacía cuando estábamos entrevistando al vocero del Falpo, a Raúl Monegro, la pregunta de por qué no unificaban o no se unían en una sola lucha, en una sola voz. Y ese pliego de demandas, eh, si se quiere, pues, delimitarla a las más vitales o importantes eh, para hacer una sola manifestación. Y por acá tengo las demandas que hace el colectivo de los movimientos eh, populares, el colectivo eh, de los grupos populares. Entre las demandas eh, figuran cárcel para los corruptos, que era una de las demandas que establecía el falpo. Uh -huh. Estos eh, solicitan la eliminación de ley de hidrocarburos, aumento general de salarios, que ya se entiende que aún están en bueno, disputa. Bueno, o sea, que la ley de hidrocarburos se refiere al mecanismo de establecer los precios de que los, otra cosa. Sí, de los combustibles. Porque se requiere una ley de hidrocarburos que se tenga claro Exacto. cómo el país sostiene el consumo de hidrocarburos, no siendo un país productor el... de una de las principales eh, materia prima, que es el petróleo. Sería más bien no la eliminación, sino la modificación. Eh, y eliminar en el busca, método de, sí. de, de cálculo de del, la, del, precio. del precio. Primero, nosotros no tenemos, no tenemos refinería ya. La refinería lo que existe ahí para que Felucho Jiménez esté eh, adulando a Danilo de una forma rara, porque ellos son del mismo partido, y que su comitiva, un consejo que cobra más de 300 mil pesos cada uno, pero ¿para consejo de qué? Tenemos también otras las demandas, eh, agua potable, que es una necesidad para no la región, el país completo, y que tristemente INAPA es una institución que recibe pocos recursos, que tiene poco personal técnico, que tiene poco personal de servicio, y todo eh, lo que conlleva una organización bien fortalecida no lo tiene, y estamos hablando de algo vital, es un tema de salud, si se quiere, o sea, estamos hablando del agua, del consumo, de, de Se está esta dedicando que, que no llega al hogar y no y que, está llegando el agua, es decir, que tiene una deficiente fórmula de distribución, pero porque, hasta en el cobro es deficiente porque le cobran algunos sectores, y, sí, o sea, no, no, es una situación es eh, que hay que e Inapa y, y el gobierno que llegue y Danilo tal, debió de un, asumir esta institución de darle un carácter eh, que conlleva y la importancia que merece. Yo tengo un caso pendiente en INAPA y estoy esperando que me llamen porque no he pagado, en razón de que no se está recibiendo agua en el lugar que se debe pagar. Uh -huh. Entonces yo le preguntaba, cuando se contactó a uno de los técnicos, dicen es verdad, y no está llegando. Ahí está. Entonces ahí, INAPA en tiene que resolver el tema de distribución. También la del control del uso irracional del agua, que hay empresas que se dedican a la venta de agua potable, pero a la vez tienen tomas para vender camiones, como son los camioneros que van a sí. la Asenovi. Y por último, la otra demanda es el cese de los apagones. Son demandas muy generales que recaen en el gobierno central, bueno. eh, no directamente a los cabildos. Pero Bien. entonces, le, le, y es la pregunta que le voy a hacer eh, a, a los representantes y al vocero del colectivo. ¿Por qué no unificaron en esta demanda eh, o el Falpo se puso de acuerdo con ellos? Son un tanto distintas porque estas son muy directas al municipio, pero debieron de sopesar. En Carolina. San Francisco de Macorís entiendo que no va a tener el apoyo que ellos esperan. y, y Porque es que no es posible, no es sostenible económicamente. Me voy a, voy a esperar que nos den la respuesta y espero. No que encontrado. se la hice a Raúl y no me respondió. No, y voy a encontrar, y voy a buscar, y Eduardo y Eduard Hernández a través del, del chat. Eh, y se la hice y se la haré. Bueno, voy a esperar que tú se la hagas, pero veo y necesito saber, y el pueblo necesita saber, si se tiene un listado de obras o de necesidades locales para San Francisco y la región que no están contenidas en la primera huelga o en el primer paro. ¿Un listado? De las necesidades que ellos van a luchar el lunes por nosotros, se supone que es un asunto... Es lo que te decía, son demandas generales que recaen sobre el gobierno central, el cese de la corrupción, la ley de hidrocarburos, el cese de los apagones, agua potable, deben coger es gobierno. la de la corrupción, ponerla a un lado porque ya sabemos qué está pasando en este país. No que yo quiera criticar. ...es la muestra que está dando la autoridad... ...Ministerio Público... Sí. ...y yo dije, aquí en este programa... ...ya sí llegamos... ...desde que Jan Alain... ...hizo el libreto... ...malsano... ...de proporcional... ...de crear en palabras... ...no en documento y en verdades... ...un expediente a la magistrada... ...Miriam Germán... ...después de 41 años... ...este mocoso, insolente... Y un presidente que no le hizo ni mella. Al contrario, cuando le tocó votar, votó en contra de ella. Es decir, era un plan definido para llevarse a Miriam y a cuatro jueces más para poner estos... Entonces, y mira lo que está cuando pasando en Villabajo. Cuando salga el presidente Medina del gobierno, ¿qué pasará con Jenna Light? No tiene más de Quedará 400 millones de pesos. Quedará en los... El que tiene cuarto aquí parece ser que no le importa Un carajo Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Hoy es viernes El cuerpo lo, lo sabe ¿Y el bolsillo? ¿Y el bolsillo? Así dice, dice un amigo mío Sí Es decir, pero por encima de todo Como yo soy un demócrata Y siempre he dicho que que no significa calidad de vida tener los dos pesos en el bolsillo, claro que no. sino tener la libertad de disfrutar del, de mi pueblo, de las cosas que hago, y con libertad poder transitar y tener con libertad y por derecho el ser informado por Vladimir. Excelente, podamos darle paso a Vladimir Paula, que ya está con nosotros. Buenos días, Vladimir. Buenos días, Carolina. Buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien. Están de fiesta ustedes. Sí, sí. Hoy es un día muy especial para nuestra familia. Qué bueno. Así es. Y Francis. Aquí presente, hermano, mandándole un saludo a Edarmis y a ti eh, y felicitarla. Y con ella, felicitarte a ti. Bueno, gracias. Porque ustedes Francis. están de cumpleaños. Sí. Eh, eh, yo sé que ella es la que manda. Sí, sí. Ella es la que tiene el... el, el... El, control, el, timón, el, el timón, el timón, sí. el control, y es que detrás de un, de un gran hombre hay una super mujer. Quisiste ser humilde Ay, y quitarle sí, lo de humilde. gran, pero <risa> no, <risa> felicidades, enhorabuena. Yo, yo voy a escuchar, yo voy a esperar al final de tu, de las noticias, qué sí, traes, porque que esta vez no vamos a manipular nada, simplemente... Te Vamos a dejar a ti que decidas qué colocar por tratarse un día tan especial eh, Sí, sí, claro, es un día especial para nosotros Usted es un, un hombre de última de... palabra, sí <ríe> mi amor Y donde siempre, verdad, eh, eh, estaremos dispuestos a ofrecer las informaciones a toda la ciudadanía Y más los viernes, donde como tú decías, es un viernes que iniciamos bohemio Y en el día de hoy, en este cumpleaños de nuestra esposa Qué bien, miren señores, inmediatamente comenzando con las noticias, cientos de apresamientos contra inmigrantes en los Estados Unidos, cientos de apresamientos se han llevado a cabo en Estados Unidos en los últimos días y ya suman 680 los inmigrantes apresados en esa nación. Una gran mayoría de los detenidos son mexicanos, razón por la cual el gobierno de México aseguró que los repatriados recibirán el apoyo de su país con empleo, salud y educación. Ahí está, ahí está. Miren, Justicia Ecuatoriana ordena prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa. La Justicia Ecuatoriana ordenó ayer Prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos o casos de soborno. Por su parte, el exmandatario criticó estas acusaciones, calificándolas de ridículas. El expediente de Correa de lo acusa de asociación ilícita tráfico de influencias. Oh Dios! Otro escándalo. Miren, continuando entonces, en el ámbito internacional, caramba, un hombre mata a estilista dominicana de 20 puñaladas en Queens. La víctima es Carmen Iris Santiago, de 35 años. Murió tras recibir más de 20 puñaladas por parte de un hombre que según Fuente era su pareja. El hombre luego de cometer el hecho se quedó acostado sobre el cuerpo de la víctima, ensangrentado. ¡Wow! ¡Veamos! Hace una semana él intentó ahorcarla a ella. Yo le quise llevar a la policía, pero ella no quiso. Ella dijo que tenía, le daba pesar por él porque como ella tiene un récord, un récord le, lo iban a meter preso. Y Ella no quería eso, quería arreglar las cosas por las buenas. Bueno, señores, ahí están las declaraciones sobre ese lamentable acontecimiento. Miren, wow, en el ámbito nacional, Tribunal Constitucional elimina voto de arrastre. La acción fue elevada por el dirigente reformista Ángel Lockward y el Partido Fuerza Nacional Progresista y Iquion consiguió anular el voto de arrastra que arrastra eh, y aún se mantiene en seis provincias del país. Así que vamos a ver esta información. Adelante. Ahí vemos las imágenes, ¿verdad? Así que el Tribunal Constitucional elimina voto de arrastro. Miren, ratifican llamado a huelga para todo el Cibao el próximo lunes. La Coordinadora de Organizaciones Populares del Cibao ratificó el llamado a huelga para el próximo lunes y aseguran paralizarán 14 provincias del país. ¡Adelante! Ratificamos el llamado a huelga para este lunes 12 de agosto. Anunciamos al país y a los pueblos de la región del Cibao la convocatoria a huelga regional para este lunes 12 de agosto. Esto es una jornada cívica y pacífica, en reclamo de soluciones a las problemática que afecta a la actividad productiva y comercial de la región. Y está, así que se ratifique el llamado a huelga para el próximo lunes en Todo el Cibao, señores. Miren, entrando en el ámbito local regional. Ciudadanos opinan sobre los precios de los útiles escolares. Ya que estamos al doblar de la esquina, ¿eh? las tiendas están abastecidas de útiles escolares. Y vamos a ver qué opinan algunos padres y madres que han acudido ya a la tienda a comprarlo. Adelante. No les sabré decir exactamente, pero... Normalmente no importa los precios que tengan los útiles escolares, si no es la situación económica que actualmente estamos viviendo, no importa que estén caros, que estén baratos, si no tenemos los recursos para acceder a ellos. En el caso, el caso suyo, ¿cuántos usted tiene? Tres. Tres. Que bastante sí sí ¿Qué de pantalón? Eh, pantalón de deporte pantalón para el niño de la escuela pues son muy buenos los precios es eh, bueno que aprendan que aprendan mucho más que el otro año porque estuvo pésimo pero que aprendan sí y a todos los niños bueno es tan variado y así la mascota por ejemplo hay de diferente precio pero más o menos asequible. Muy bien, muy bien. ¿Anda comprando mochilas, cuadernos? Y todo. Sí, todo lo. ¿no? Estamos chequeando, pero tan buenos los precios, tan acogedor. Sí, uh -huh. ¿Cuáles son las expectativas ya para tus hijos? ¿Cuántos tienen? Cuánto bueno, yo tengo dos niños. Yo tengo una niña en la universidad y tengo el que está preescolar. Digo está en paso a octavo. Eh, las expectativas son buenas para nuestros hijos, siempre dándole la educación que ellos merecen, siempre motivándoles a, a las cosas positivas y haciendo todo lo posible como... Padre para que ellos sean muchachos de futuro. esta está, señores, la opinión de los ciudadanos sobre, repito, eh, el precio de los útiles escolares. Miren, hombre denuncia abogado migratorio lo estafó con dos mil dólares. Oh Dios. La denuncia es formulada por Eduardo José Paulino, supuestamente estafado. Adelante. Eh, yo le hice la entrega de dos mil dólares, era para unos perdones. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo lo llamé y le dije, yo quiero una constancia de que usted haga pagar los perdones. Y es lo que me dijo, que ese dinero era de él. ¿Qué son los perdones? ¿Cómo así? Eso es para, yo tengo un problemita para ir a Nueva York. Él, él te estaba entonces solucionando ese problema Su, para que te dieran el perdón. Sí. Entonces. Eh, yo fui con papi y se negoció. El perdón supuestamente dijo que había que pagar uno, eh, uno 920 dólares, que si sabe de eso. ¿Él se llama cómo ese abogado? No, yo lo conozco por, por ese nombre así, que eso no sé si es la empresa. ¿Cómo es ahí, Heriberto Cabrera. Es la... Eriberto Cabrera, parece que la compañía diría yo, no sé. Ufete, abogado, pero también yo lo he oído por televisión, eh, por radio, cuando dicen el nombre de él, déjame ver como Ariel. Me sonó eso, porque yo lo, lo admiraba mucho ahí pero lamentable caso, lo que me está haciendo, yo quiero que me devuelva mi dinero. ¿De cuánto hablamos entonces? Dos mil dólares. ¿Alrededor de cuánto sirve ya el peso dominicano entonces? Eh, 103 o 104 mil pesos. 104 mil pesos entonces. Y está, tenemos informaciones de que ellos se mantienen en diálogo, eh, de que ya en, los, en las últimas horas se han comunicado y que supuestamente el abogado se compromete a susanar esta situación, a devolverle supuestamente eh, el dinero. Fue la información que tenemos de último minuto en el día de ayer. Miren señores, comerciantes se oponen a llamado a huelga para el próximo lunes. ¡Escuchemos! ¡Adelante! La postura del comercio sigue siendo la misma. Nosotros estamos obedientes al trabajo y lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar. Y máximamente ahora que hay una serie de, de juventud que se ha dedicado al comercio, no podemos desencantarlo. Entonces, eh, yo pienso que el llamado de lunes no debemos acatarlo, nadie, no solamente el comercio, nadie debe acatarlo. En primer lugar, porque es un... Es una convocatoria regional de las 14 provincias del Cibao y eso es mentira, que nadie va a cerrar las 14 provincias del Cibao. Ni los partidos políticos van a cerrarlo nunca. Entonces, solamente pagamos las consecuencias a San Francisco, eh, Salcedo, Licea y Medio y Navarrete. Después Santiago, La Vega, Moca, todo el mundo trabaja, menos nosotros. Estamos en desventaja eh, referente al comercio regional. Está el llamado que hace el comerciante empresario Eufemio Vargas. Miren, renuevan prisión preventiva policía acusado de matar dos jóvenes aquí en San Francisco. Tres meses más de prisión preventiva al ex sargento Juan Cristian Pichardo de Aza, tras ser acusado de disparar contra los jóvenes Melvin Peña y José Miguel García. Adelante. Um, el Ministerio Público solicitó que sea renovada la prisión preventiva al al ex agente Juan Cristian eh, a los fines de que en tres meses más pueda el juez tomar control de la medida que fue impuesta. Esa situación fue acogida directamente por el juez de la instrucción dictando tres meses más de prisión preventiva con vencimiento el 8 de noviembre del año 2019. Se renovó la prisión preventiva en contra de Juan Cristian Pichardo de Asa en virtud de que no presentó ningún tipo de presupuesto que den al traste con la variación de la medida de coerción ...tampoco eh, hicieron una solicitud de que fuera trasladado a otro lugar... ...como lo es operaciones especiales... ...eso resulta inoperante toda vez de que... ...primero, está fuera de lo que es la revisión... ...y segundo, no presentaron ningún tipo de prueba para eso... ...o sea que realmente fue renovada. Ahí está señores, así que... ...renovada la prisión preventiva para este es policía... ...miren señores imponen prisión preventiva contra acusados de ultimar joven en medio de asalto. La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra dos acusados de ultimar a José Luis Conce Valerio durante un asalto registrado el pasado domingo. Carlos Alfredo Rodríguez y Daniel Alberto Castro Liriano deberán cumplir la medida de coerción en la fortaleza de Juan Pablo Duarte el abogado Emanuel de Jesús Sánchez calificó como excesiva la medida impuesta. Veamos. Solicitó un año de prisión preventiva que el tribunal lo declarara complejo el caso, pero no reúne el caso, los requisitos de pluralidad de agente y de crimen organizado. Con relación a mi representado, el imputado Carlos Alfredo Rodríguez Gómez, nosotros entendemos que la prisión fue injusta, y arbitraria, toda vez que se ordenó una orden de arresto en su contra, porque supuestamente el coimputado Daniel eh, le manifestó a un capital investigador que participó conjuntamente con otra persona. Situación esta que violenta todo el andamiaje jurídico el debido proceso legal. Eh, toda vez que eso dejó, eh, sumió a nuestro en un estado totalmente indefensión ¿Qué medidas pusieron? Tres meses de prisión preventiva hasta a qué ah, la a la fortaleza Duarte. Ahí están las declaraciones por parte, ¿verdad?, de este abogado en torno a lo que fue, repito, la medida de coerción contra estas personas acusadas de trabajar, de ultimar a ese ciudadano, tal y como decía Francis al principio. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, un día especial para nosotros, para mi familia, para mí. Porque no tuvo la inteligencia, ni el suficiente arrojo y valor, ni la hombría, para enfrentarse a sus propios miedos, a sus miseria humana, y termina quitándole la vida. Porque no tenía capacidad como hombre para tener una relación con una mujer. Mira, el tema de los feminicidios es muy penoso. Es muy penoso que podamos nosotros tener que dar este tipo de informaciones. La vida de otra persona, de un ser humano, no puede ser cegada. Y mucho menos porque quien se supone que es tu pareja, que es tu compañero, que si la relación no funcionó debe de quedar ahí, simplemente irte. En cualquiera de los casos, una familia destrozada, una comunidad que pierde eh, a una persona, una dominicana Útil. que está fuera del país trabajando, Útil. mandando o ayudando a su familia desde acá, una mujer joven, hermosa. Este señor tiene, aparte de todo eso que citas, tiene que tener problemas trastorno, porque es que no puedes estar en tu sano juicio para cometer este tipo de actos y luego querer ir a abrazar a esa persona, de que le quitaste la vida o de que sentiste mal, o sea, ¿en qué condición o situación mental estás en el momento en que haces estos actos? Es que eh, vivimos muchas veces de forma fisticia y lo que se buscaba era, era un desahogo sexual en esa mujer, no una compañera, no... Era eh, eh, eh, el prototipo de mujer a, a, ansiada por ese animal, porque ese animal no tenía, bueno, no tuvo el valor de quitarse la vida y qué bueno para que sienta el, el, el, sí. el, el peso de la ley, porque allí se condena y esperamos que sea drástica. Y que si luego, luego le estaba abrazando que, de querer, entonces va eh, a tener ese cargo de conciencia, se supone, no, por toda la vida. Bueno, Pero esto no, no es justificado ni, ni que está se, bueno porque nada. Eh, ojalá se, se, se arrepienta. Pero es como te digo, así pasa todos eh, los hechos que hemos sido testigos de sección y que hemos tenido que ver y no encontramos fórmula de cómo evitarlo, cómo los hombres y mujeres encontrar una vía de, de desprendimiento en el momento que se tiene que, que dar la separación, sé que es duro. Ahora bien, la sociedad no tiene el mecanismo, parece ser, que limite a otros a que cometan este crimen y que al mismo que lo comete se reinserte nuevamente a una vida normal, no lo conocemos, es decir, es un asunto peligroso, aquí en el país, recientemente, en el día de ayer, se da sepultura a una visitadora médica y a su esposo, que éste la, la mata con un destornillador y luego se lanza de un cuarto piso en es Santo bien. Domingo, y el que ve las fotos de esta pareja, son parejas, como decimos, ideales, por lo que se ve, pero en el interior... Había una situación y el demonio en el medio, el demonio en el medio de este y del otro y de aquel, que por eso es que yo pido a Dios que nos dé inteligencia, inteligencia, que nos ayude a desenvolver, que nos frene, porque siempre eh, hago eh, uso de un... Eh, de un... Eh, de una definición de, de, del hombre bueno y el hombre malo y es que se daña un hombre en cualquier momento porque entre el hombre que cumple la ley creo que era de o de Rousseau, el, el hombre que cumple la ley y el que le incumple hay una sola línea que lo divide el hecho a partir de ahí ya es un delincuente porque lo que está penalmente y usted cruza esa puerta, usted se convierte en un delincuente de la ley. Qué bueno. pena, qué pena. Mira, en el mismo plano internacional, otra información que nos llama la atención es el sometimiento o la orden de prisión preventiva contra el exmandatario Rafael Correa. Un referente. La, sí, la justicia ecuatoriana ordenó este, ayer la prisión preventiva para el expresidente eh, por presunta implicación en un caso de soborno. Por su parte, el exmandatario criticó estas acusaciones, calificándolas de ridículas. El expediente a Correa se le acusa, eh, en el expediente se acusa de asociación ilícita, tráfico de influencia. En el plano internacional y en los, en los diferentes países, hemos visto cómo en los últimos meses, en los últimos Dos años, podríamos decir, el tema del, del, del soborno, de la corrupción, ha tocado muchas puertas. En el caso de Rafael Correa, sorprende sobremanera, porque se entiende que es un presidente, o que fue un presidente, eh, ejemplo, si se quiere, de muchos de acá, de muchos países de acá, de América Latina, un referente, como bien dice Francis, nosotros, eh, y de hecho al terminar voy a, a ver, a buscar qué hay detrás de esta acusación, qué tan real es, eh, si hay otras implicaciones que estén haciendo que gobiernos como Rafael Correa, Lula da Silva y todos estos presidentes de, de corte socialista que han estado cayendo, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hacemos la comparativa. Parece que han terminado eh, eh, influenciados por el capitalismo. Pero entonces, y lo que habíamos luchado para que los gobiernos se convirtieran en gobierno verdaderamente social, e democrático íntegro. y de derecho, como dice nuestra constitución, han perdido el norte. Muchos dirigentes o muchos actores... Y han implicado a presidente. En el caso de Correa, yo entiendo que sería difícil probar una, un tráfico de influencia porque cuando tú ejerces la función de mandatario de un país, quizá hay colaboradores que dentro de sus funciones tiende, tienden a favorecer a personas y quizás se determinan que tienen relaciones familiares o más allá de negocios, pero eso puede atraer. Por, la, por los moños a un presidente, que un colaborador actúe a, en sus funciones, porque si es de dar un permiso para dar un caso y es la función que ese funcionario tiene y que alguien se dedique a una actividad, es difícil. Lo, lo, lo grave de todo esto es que cuando eres salpicado por eh, la justicia, por las acusaciones, aún sabiendo eh, una parte importante del pueblo a nivel internacional, ya tu nombre queda manchado. O sea, ya quitarte esa capa que te ponen encima de que te señalaron por tráfico de influencia, por soborno, por corrupción, aún se hace inocente. Ahí en lo que tú dices que tal, queda marcado. Cuando tú dices queda marcado, me llegó a la mente lo que pasa aquí en República Dominicana. Un informe serio es, con datos de... Que, ¿no? de Odebrecht, arroja nombres directos, no seudónomos, no seudónomos, nombre, Andy Daguerre el de Bolsa de Valores, el del Banco de Reserva, vicepresidente, sí. que finalmente renuncian, el de Gonzalo Castillo, que aún siendo ministro... Que está siendo sometido, va a ser sometido por el movimiento... Bueno... Eh, Dios, eh, somos pueblo. Él ha tratado de seguir la línea de Joao Santana, de, de, de, de, de desvirtuar las informaciones que con veracidad se dan. Joao Santana en el país todavía sigue teniendo incidencia en su política de desinformar para apañar o quitar noticias del medio. En el punto que después de la... Acusación de Aso de Brett de haber recibido 15 millones de dólares y decirle cuáles fueron las obras y por qué se pagaron esas obras a Gonzalo Castillo directamente, lo que producen es no contestar, no eh, hacerle caso y dejarlo como que cayera en un daño intencional de, moral, de demoralizarlo. Y en cambio, le dan la oportunidad de que haga lanzamiento, que haga esto sí. y que se convierta en un, un precandidato. Pero ustedes han visto los precarios que se ha visto después de tanta... Perla? Yo debatía este tema en la noche y decía, Gonzalo es uno de los favoritos del danilismo. ¿Y qué te decía Frank? Que no. Me ah. decía que no, que él no ha dado señales. Y no, tú no tienes que hablar, tú no tienes que hablar para la gente, o sea, darse cuenta de no, que no, está no, en no, estos ambientes. Y Gonzalo Castillo, con todo ese boom, con toda esa parafernalia que se le hizo en el lanzamiento, que en esos días solamente se hablaba de la, de la precandidatura de Gonzalo, cosa que no pasó ni con la de Reinaldo, ni la de Domingo Esbrito, ni con los dos ex. -ministros y con el apoyo de, de el 16 partidos a Leonel Fernández también, que fue simultáneamente. Y en las redes sociales, aquella ganó más views que la de Gonzalo Castillo. Entonces, eh, ciertamente se ha caído el tema de Gonzalo. Total. Desapareció de la palestra y cerrando eh, este tema de el, la corrupción a nivel internacional. Los países de América Latina estamos siendo azotados por ella. Vemos casos como el Perú, donde altos funcionarios, expresidentes, se han quitado la vida. ¿Pero qué pasa en República Dominicana? O sea, nosotros estamos bien, no hay corrupción, hay un proceso lentísimo donde hay gente que se ha quedado fuera, actores fundamentales en esos procesos de Odebrecht que no están siendo investigados o que se les invita a tomarse una taza de café en vez de hacer una investigación, un levantamiento, de incautar informaciones en sus oficinas. O sea, tú ver un proceso real de investigación de parte del procurador Jan Alain. Y decimos, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se da en esos otros países? ¿Hay intervención? ¿Hay una justicia que sí funciona? ¿Hay un poder judicial que está separado del gobierno? ¿Son los pueblos que se han tirado en las calles, a las calles? O sea, ¿qué pasa en esos países que no pasa en República Dominicana? Para nosotros tener un régimen de consecuencia fuerte, severo, para estos corruptos que nos llevan todo. Que nos... ya no, que inmediatamente cuando usted es funcionario, y es una condición del derecho, eh, que han dicho, el mismo Gonzalo dijo, posterior a esto, cuando pudo hablar, cuando decidió hablar, porque ya es eminente que la presión lo hizo, lo hizo hablar. hablar. Si tienen pruebas, yo lo que busco es eh, paz y que nos permitan hacer el trabajo. Que, blah, blah, blah. Pero si tienen pruebas, que vayan a la, a la Procuraduría, que vayan a la, y me sometan. Resulta que cuando se hace denuncia con base investigativa y se le imputa a un funcionario en funciones, como fue el caso de él, porque renunció recientemente, para la candidatura, no por la denuncia. Es decir, se invierte el faldo de la prueba. Quien tiene que probar que esas indicaciones de Odebrecht no son ciertas es usted. ¿Entendiste? Sí. Porque el orden público lo hacen, lo, lo hacen obligado, un ente obligado, porque usted debe dar rendición de cuenta por ley. Usted tiene que dar rendición de cuenta por ley. Y es ahí donde está el problema que la gente aún no comprende este sistema de justicia Puedo pero pero en, en ese proceso se va perdiendo la moral y los referentes se van cambiando porque es un referente de que hay que tener cuarto y hacer cuando con el poder lo que le venga en gana quiero eh, ya, antes de irnos rapidito esta información de un hombre que denuncia que fue eh, estafado por un abogado migratorio lo estafó con dos mil dólares eh, declaraciones de, de Eduardo eh. José Paulino, el supuestamente estafado. Y quiero hacerlo eh, a modo de conciencia. Los ciudadanos tienen que tener mucha cuenta, mucho cuidado con estos supuestos asesores migratorios que están en las calles. Ellos no son que tienen Que tienen sus oficinas, que le cobran mil, dos mil dólares, que te, tienes que pagar 30 mil pesos si te dan la visa, como que, eh, eh, o sea, como que es un impuesto aparte. O sea, un sinnúmero. De, de acciones que hacen en ese proceso en que la gente está solicitando o está buscando asesoría para buscar su visa solicitar su visa norteamericana hay que tener mucha cuenta con esta no se ponga a pagar miles de pesos, 30, a veces van dos parejas, tienen que pagar casi 60 mil pesos, un proceso que fácilmente usted lo puede hacer, no se deje engañar por estos supuestos asesores migratorios Mira, estafan eso es un, a la eso gente es un problema. y además que sepan pero señores, el asesor le puede indicar, darle pautas claro. para que usted vaya preparándose y lleve las condiciones para ponerse frente a un cónsul, pero el cónsul es el que da la visa, y no la el visa abogado. Y que luego pagarle, tiene que pagarle, Aunque el esto luego es que, te te que da la es un procedimiento de perdón que existe en la Embajada de los Estados Unidos, y un dominicano uh -huh. que haya tenido una felonía, una, un caso menor, uh -huh. puede pedir el perdón y, y son evaluados y finalmente se dan. Pero de modo general, Francis. No es general. Eh, o sea... Eh, y tienen tienes, un tiempo, es, tienen una base. Quienes solicitan, buscan asesoría de, de visas y demás, o sea, de estas visas americanas, te ayudan con el proceso, ¿verdad? Pagas, entonces luego tienes que volver a pagar. Hay que crear conciencia sobre ese tema. Tenemos que recordar... LIR Comercial Francis de mañana. Continuamos en su estamos espacio de, regreso, de mañana eh. Estamos de regreso Francis sí. Y hay una interesante Cápsula agropecuaria eh, Como estamos acostumbrados Jonel Silvera que nos asesora Y nos muestra un poquito Del mundo agropecuario Vamos a presentársela a ustedes Veamos. En esta edición le hablaremos sobre bioinsumos un giro hacia la sustentabilidad buenas prácticas agrícolas un espacio para acompañar a los productores agrícolas desde la siembra hasta la comercialización desarrollo biodiversidad comunidades en intercambio y en convivencia bajo una relación entre sí y un desarrollo y un crecimiento sostenible buenas prácticas agropecuarias. en esta edición le mostraremos los bioinsumos, la fertilización orgánica y cómo podemos aprovechar todo ese material orgánico en sí para un desarrollo relacionado con la naturaleza, con las raíces, con las plantas y va a un enfoque de control natural para un aprovechamiento de los sistemas y, y un uso hacia la humanidad. El término bioinsumos. Alude a los productos elaborados a partir de organismos benéficos tales como bacterias, hongos, virus e insectos o bien a extractos naturales obtenidos de plantas y que pueden ser utilizados en la producción agrícola para controlar plagas o promover el desarrollo de las plantas. No dejan residuos tóxicos en el medio ambiente y su utilización es segura para la salud de los agricultores y los consumidores. Introducir este tipo de productos en las semillas en el suelo o en los sistemas de riegos depende de diversos factores, el tipo de suelo, la temperatura, las características climáticas de la zona, la cantidad de luz, la interacción con otros productos biológicos y agroquímicos, entre otros. Son aspectos cuyo manejo requiere un proceso de capacitación y acompañamiento por parte de las dependencias gubernamentales y de las empresas dedicadas a a fabricar este tipo de productos a fin de ayudar a entender la mejor forma de utilizarlos para lograr mayores beneficios según su aplicación dentro de los bioinsumos es posible identificar dos grandes grupos que se describen a continuación los biofertilizantes son sustancias que contienen microorganismos vivos que al ser aplicados en la superficie de las plantas o en los suelos, colonizan la riósfera o el interior de la raíz, promoviendo el desarrollo de las mismas al incrementar el suministro o la disponibilidad de nutrientes. Los biocontroladores son empleados en la agricultura para el control biológico de plagas y enfermedades, presentándose así una alternativa a los productos sintéticos. Tienen como ventaja la inversión necesaria para producirlos y la posibilidad de obtenerlos por procesos sencillos que no requieren gran infraestructura. Su rápida degradación permite que sean aceptados y permitidos en los procesos de producción orgánica debido a que no dejan residuos, facilitando el logro de inocuidad alimentaria. Organismo beneficioso, bioinsumo. Una manera de desarrollo en crecimiento, para vivir en armonía, en simbiosis con la naturaleza, con el suelo y las raíces, con estos agentes que son eh, virus, bacterias, que se aprovechan de ellos para en sí relacionar y fijar algunos fertilizantes como nitrógeno, fósforo y potasio y la planta lo pueda aprovechar que los trae del medio ambiente bajo una simbiosis con estas micorrisas o algunas bacterias y pueden así traer estos fertilizantes y la planta desarrollarlo en crecimiento. De esta manera lo podemos usar como fertilización, una fertilización que la aprovechamos bajo una simbiosis, eso es lo que llamamos bioinsumo y un desarrollo con fertilización orgánica. También podemos encontrar algunos fertilizantes orgánicos bajo una aplicación en sólido o aplicaciones foliares, donde en ellos podemos extraer de manera natural en sí con un desarrollo bajo el medio ambiente, un manejo sostenible bajo un proceso de degradación se lo aplicamos al suelo y la planta lo puede aprovechar de una mejor manera de un mejor crecimiento una mejor simbiosis y ella puede darle, mejorar la estructura del suelo su estructura física, química y biológica y haciendo un manejo sostenible que pueda permanecer durante diferentes ciclos de cultivo y poder extraer un mejor desarrollo. Los biodepredadores, también otro medio de bioinsumos que podemos utilizar, es decir, defender la planta de todos aquellos virus, bacterias o agentes que puedan atacarla, usar unos agentes que eh, puedan controlar, defender la planta ante estos agentes como biocontroladores, controlar bajo ciertas condiciones y dárselo a ellos, soltárselo, entregarse a la planta para que ellos lo puedan defender y la planta de una manera natural, de una manera biológica y orgánica, defendernos de esos agentes depredadores hacia la planta y poder atracarlos biológicamente por medio de la naturaleza. También podemos tener algunos controles muy utilizados en aguas residuales donde se extraen todo ese efecto residual, todo ese efecto de aguas de efectos fecales, estos agentes pueden desarrollar, de extraer todos estos abonos orgánicos y darle un uso más adelante de estas aguas y se han desarrollado muchas tecnologías en cuanto al tratamiento de agua y tener, una, extraer agua mineral mediante un tratamiento biológico mediante la demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno donde se le da ese tratamiento bajo depredadores en sí para estos abonos pero también son beneficiosos para el desarrollo de las aguas residuales en sí en esta oportunidad vimos lo que son los bioinsumos biofertilizantes y biodepredadores trayendo de ellos lo mejor le entregamos los biofertilizantes lo invitamos a seguir a compartir y a comentar en la red social arroba silvera agro nos vemos en la próxima entrega de mañana. agradecer a silvera siempre por su atinadas eh, Fórmula agropecuaria. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias, buenos días. A la orden. Gracias. Oye, mi amor, para hacer una denuncia en cuanto a la policlínica de la José Reyes, ahí no está llegando ningún medicamento. Nosotros los invertencios tenemos como seis meses que no estamos recibiendo el medicamento. Tú vas a buscar una losa, tán, ahí no aparece para nada, la estamos comprando caídas. ¿En la policlínica? De la José Reyes. De la José Reyes. Sí. Porque las cantidades que están llegando son muy reducidas. Algo así. Nunca uno va y no encuentra nada. Por ejemplo, llegan hoy a mañana, no hay una sola pasillita, aquí la estamos comprando cara, a ver qué es lo que sucede. Pero pueden ir a, a bueno, otra nuestro, policlínica, porque también en el hospital... Nuestro es amigo lo, a, y, a y parte de, el, de nosotros, el doctor Garabó, que es el raro. director regional, vamos a ver qué está pasando con la policlínica, la falta de medicamentos. De igual manera lo hicieron la denuncia ayer sobre Vista Valle. ¿La policlínica de Vista Valle? También. Ah, eh, desabastecimiento? Está, que están eh, demandando medicamentos. Señores, vamos a una pausa y regresamos. De mañana. Bueno, Carolina, casi ya finalizando el espacio por este día viernes 9 de agosto de 2019 y fin de semana, quiero antes... Eh, resaltar. Habíamos hablado anteriormente de, de la improcedencia de muchos de los artículos que contienen la ley de partido como la ley electoral. Llegué a decir que esas leyes eran las leyes más absurdas porque tiene un contenido propio de un grupo de pillos o bandidos que no solamente pensó en ellos sino en unas fórmulas para trastornar el sistema democrático de la vida nacional. Más que la solución han traído tormento, pero eso se ha ido desmontando. Es, son leyes que van a ir quedando sin artículos, digo yo, porque ayer, nueva vez, la Fuerza Nacional Progresista, en, un acto, eh, en una acción directa de inconstitucionalidad, logra que aquel voto de arrastre solamente centrado en seis provincias, fue eliminado, porque... Ya lo habíamos advertido de que eso trastornaría, de que era ilegal, de que era improcedente, pero ya el Constitucional se lo dijo de frente al Poder Legislativo que debió, inmediatamente se, da, se, se evalúa ese tipo de ley que no soluciona nada, más bien trastorna y va con un propósito de ir cer cerrando el camino a otros partidos con menor posibilidad de alcanzar el poder. Esos proyectos solo son proyectos de grupo, mecanismo, lo lamentable es que tenga ribetes de legalidad y de, y de forma de ley, pero ya el tribunal se ha encargado de decirle no y eliminó el voto de arrastre sectorizado o regionalizado a esa situación. Yo creo que el país está ganando, la democracia está ganando y el pueblo está ganando. Por último, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos invita para el próximo 16 de agosto a la rendición de cuentas y la sesión solemne. Yo solamente quiero es preguntar, saber qué vamos a recibir de información como realización de este año de gestión del 16 de agosto 2018 al 16 de agosto 2019, que son la parte de transparencia de los municipios y de las normas administrativas públicas. Esperamos ver en detalle y que se nos entregue, que no pase como en años anteriores, que no hemos tenido la información. Se aparenta tener información, pero no se da. Espero, alcalde, que esta vez se le entregue a todos los medios eh, sus memorias sin otro tropiezo, Carolina de mi parte Francis Rodríguez, muy bien Carolina Medina estuvo con ustedes el lunes nos estaremos viendo, desearles un feliz fin de semana a todos ustedes gracias por haber estado con nosotros Dios mediante el próximo así será